es este lugar? ¿Quién es Diamanterdo? Sa. La teoría está en mis manos. ¿Quién es Diamanterdo? Sa. Suscríbete ya o te mato. Nana, nana, nana. Nana, nana, nana. Nana, nana, nana. nana, nana. Nana nana nana. Después de ese relleno, disculpen, introducción. Ahora sí, podemos empezar la teoría. Diamante rosa, un tema de discusión en estos días. Debido a que se ha revelado en un capítulo su forma, ahora más que nunca estamos en terreno minado de teorías. Esto ha llevado a muchos fans a crear teorías de diamante rosa. Entonces, como siempre, Senpai no se quedó atrás. Tras un larga investigación he creado esta cosa. Disfrútenla. Empecemos con el capítulo de Son Villars. Esta es la teoría básica, que empezará con todo. Analizando el capítulo, pudimos ver que Steven. logró revivir a Lars con sus lágrimas. Pero por alguna razón lo convirtió en Rosa. Esto no suele pasar cada vez que Steven sana a alguien. Como podemos ver aquí, Steven salva a su padre, y obviamente su padre no se vuelve Rosa. Esto podemos decir que es un poder que obviamente. Rose también tenía. Pero no solo lo convertía en alguna forma rosa. Sino que también le daba una isla en la cabeza, tal como la de la melena de león. Y esas dos islas estaban conectadas de alguna forma. Estas son las características de este poder. ¿Pero esto que tiene que ver con diamante rosa? Bueno lo veremos más adelante. Analicemos más profundamente las características de este nuevo poder. Este poder se manifiesta de la misma forma que el poder de curación. Es decir, llorando. Parece que Kundo se usa este poder, la persona que sea curada, se formará un portal en su cabello el cual lleva a una zona en la cual cada persona curada, es representada por una isla. Y las personas pueden acceder a ella. Bien, ahora basándonos en estos datos. Podemos decir lo siguiente. ¿Diamante Rosa, murió a manos de Rose Cuarzo, no? Bueno digamos que esto es un sí no. Antes la muerte definitiva de Diamante Rosa era algo canon. Pero con este poder revelado, podríamos pensar, que tal vez Rose salvó a Diamante Rosa. Sí, claro, Rose ya podía salvar gemas dañadas, pero no gemas destruidas. Igual que podía salvar humanos heridos, pero no muertos, ¿verdad? Bueno este nuevo poder nos da la posibilidad de que Diamante Rosa se haya ocultado como una forma que nadie conocía, excepto Rose. Como la forma de León. Y tal como Agatha Azul describe a Diamante Rosa en el capítulo del zoológico, perteneció a diamante rosa a sus reclutas su personal y también a los cuarzos inútiles que ella produjo en lo que fue su colonia no me sorprendería de que en realidad diamante rosa hubiera ayudado a rose a salvar la tierra en secreto y aún hay más evidencias en el episodio león 2 la película referencia a diamante rosa león muestra a steven la armería de rose y que encontramos aquí un panel con una mano en él el símbolo de diamante rosa Mano que usan las diamantes como vemos en otras ocasiones. Pero qué casualidad que en un episodio de León, encontremos el logo de diamante rosa, ¿no lo creen? Y sospechosamente León, en el capítulo, pudo haber sido genial. León los lleva a la base lunar. Esta base era una de las bases de diamante rosa. Como demonios León sabía dónde quedaba la base de diamante rosa. Yo creo que, de alguna forma él estuvo allí, como diamante rosa. Ahora a relajarse y que llegue el partner. Pero Level. He hecho un libro entero con todas las formas de desmentir esta inútil teoría. Pero Sandormo, esa es la gracia de las teorías, que sean inútiles, tan solo mira estas. ¿En serio quién fue el parado que hizo esa teoría? La hiciste tú. Coach. Entonces simplemente dices tonterías que la gente interpreta como ciertas. Sí. Ya veo, se las daré a otro youtuber para que la desmienta. Dame eso. Nadie hace teorías mejor que yo. Bueno aparentemente esta teoría tiene muchísimas bajas. Por lo tanto tendré que desmentir mi teoría o vendrá gente diciendo. Que soy un talado que no sé crear teorías, y mi video tendrá más dislikes que Logan Paul. Y viviré debajo de una caja. Bueno pensemos primero que nada en el nuevo capítulo. En el que apareció Diamante Rosa. En este capítulo pudimos observar que Diamante Rosa, no tenía su propia colonia. Pero Diamante Amarillo sí, en esta escena pudimos notar que Diamante Amarillo no se llevaba especialmente bien con Diamante Rosa. Y que Diamante Rosa tenía una personalidad no muy solidaria como decía Ágata Azul, Diamante Rosa tenía una personalidad más, caprichosa. Si tanto ansiaba Diamante Rosa su colonia, dudo mucho que se rindiera. Y aunque si se rindiera por el bien del planeta, también pudimos ver que Diamante Rosa no era muy madura, no creo que haya dejado que una cuarzo de las suyas le quite su colonia entera. Ahora sobre cómo León sapia la ubicación de la base lunar, eso se puede desmentir con evidencias que hay en otros capítulos. Tomaremos el capítulo de León 2 la película. Steven quiere ir al cine con Connie y después de un inconveniente les lleva allí. Pero León tan solo tuvo dos indicaciones, que estaba dentro de la ciudad, y que era un cine. Y en el capítulo que León lleva a todos a la base lunar tiene dos indicaciones. Que está en la luna y que es la base diamante más cercana, o sea que León se puede teletransportar a cualquier lugar, mientras tenga indicaciones. Ahora sin movernos del capítulo de León 2, desmentiré porque donde les lleva León tiene el símbolo de diamante rosa. Bueno esto es algo relativamente fácil de desmentir. Rose fue creada por Diamante Rosa y por eso el panel es rosa. Porque es de Rose. Ahora el Permio Gordo a desmentir la base, o sea que Rose salvó a Diamante Rosa después de quebrantarla y que Diamante Rosa se ocultó en la forma de león. Y que ayudó a Rose a salvar la tierra. Aunque es cierto de que el poder de sanar humanos muertos obviamente Rose también lo tenía. Nunca se pudo confirmar de que puede sanar gemas con esto, aparte de Lars, no hemos visto a nadie más que el convertido en eso, y nunca vimos la gema de León. Tampoco nunca vimos que Lars tenga una gema, y antes de que me digan de que, las diamantes no tienen gema, en los murales podemos ver que sí tienen una gema. Mientras que León no tiene gema. Pero entonces ¿por qué León está conectado con Lars. Pues es fácil, probablemente León tan solo sea un león de Rose, que de alguna forma murió y Rose lo resucitó. Pero mientras investigaba, me enteré de algo inimaginable. Una conspiración que las gemas nos estuvieron ocultando, algo que las diamantes tienen miedo a decir, algo que Steven no sabe, algo que se revelará probablemente al final de la serie. Podría, diamante blanco estar. Sandormo después de editar todo eso quiero descansar. Termina el video. tú. Bueno espero que les haya gustado el video. Si quieren la parte 2 llegemos a los 100 likes, compartan este video para llegar a esa meta. Los saludos de hoy son para, Carla Rivera. Sans el Radical. Sultanito 432. Y Fastiloco. Si quieres un saludo suscríbete y saldrás en el próximo video. No hace falta que comentes nada, level revisar a todas sus suscripciones recientes. La máquina está lista.